que lo llevamos a cabo de lunes a viernes, acá en la conducción, quien les habla, ir Ramiro Narváez. Y como todas las noches, siempre tenemos un invitado muy especial, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez para compartir este espacio. Bueno, algún inconveniente se nos cruzó con la eh, tipografía, pero bueno, vamos a tratar de poder eh, hacer el cambio correspondiente así que eh, gracias amigos y amigas por estar siempre en sintonía así que bueno, ya vamos a darle el paso a Ramiro eh, tenemos un pequeño inconveniente eh, con el cambio de imagen listo, entonces vamos a, vamos a darle el paso a Ramiro Ramiro, buenas noches Bienvenido, gracias por una vez más acompañarnos acá en el programa ¿Cómo estás Leonardo? Un gusto siempre poder saludarte y hacer equipo para llevarles a nuestros amigos Día a día experiencias, vivencias a través de este programa Escenario Hoy estamos miércoles 21 de julio y pues nos da muchísimo gusto recibir a nuestro a nuestro amigo, a nuestro invitado Acá en el programa Escenario Rostros que Dejan Rastros en esta ocasión vamos a conversar con un joven profesional que se ha desempeñado a Carta Cabal en lo que tiene que ver en el área de la salud, aquí en, sobre todo aquí en Catamayo. Así que, con mucho aprecio, bienvenido, doctor Leodán Ruiz, a nuestro programa. Sí. De Ramiro Leonardo, muy buenas tardes, por su intermedio, igual un saludo cortés, caluroso, a todas las personas que se encuentran y siguen este, este programa. Eh, es un gusto poder compartir con ustedes eh, este diálogo, no como ustedes lo llaman. Yo a sus órdenes. Así es, doctor. Para nosotros fue un gusto poder eh, ubicarlo y pensar en, en que usted también tiene algo importante que contarnos, que comentarle a la juventud, y no solo a la juventud, sino a todos quienes día a día vamos en busca de nuestros ideales, de nuestros sueños, y a veces por situaciones, pues, eh, truncamos, no avanzamos, nos quedamos. Pero usted, más que todo, es una referencia como un joven profesional que ha podido avanzar pese a diferentes situaciones, que porque todo no es fácil en la vida. Así que, mi doctor, quisiera que empiece contándole a la audiencia, a todo el mundo que nos está observando en este momento. Muchos quizá lo conocen de cerca, pero algunos quisieran conocer un poquito más de usted, de quién es en realidad Leodán Ruiz. Sí, Ramiro, pues... Eh... Soy un joven catamayense que nací, vivo actualmente acá y tengo la, la fortuna, lo digo yo, de trabajar aquí en la tierra. ¿no? Eh, yo creo que cuando nos preparamos siempre va a ser nuestro sueño poder volver al lugar donde nosotros nacimos a prestar los servicios. Y uh -huh. yo lo he podido hacer y por ende me siento a gusto ¿no? en, en el lugar donde me encuentro, en la ciudad que me vio nacer y que ahora yo puedo servir a la misma del lugar donde me encuentro. Eh, pues, Ramiro, contarle que, eh, vuelvo a insistir, nací acá en Catamayo, estudié acá en Catamayo, eh, lo que es la escuela. Eh, creo que la mayoría de catamayenses tenemos ese recuerdo de, de que un gran número de, de ciudadanos estudiamos en la Escuela Ovidio de Crowley o en el Liceo Arias Carreón eh, En mi caso personal, pues yo estudié en la Escuela Ovidio de Crowley, ahí uh -huh. hice mis, mis estudios primarios, ¿no? Bien. Eh, y siempre van a quedar estos recuerdos, de primero de los compañeros, ¿no? Eh, uh -huh. Este catamayo pequeñito, eh, lo digo con cariño, donde todos nos conocemos eh, Esos uh -huh. amigos que hasta el día de hoy, pues nosotros seguimos compartiendo con algunos de ellos Y ese uh -huh. recuerdo también de los profes, de los docentes de, de nuestra escuela eh, Tengo el gusto inclusive de, de una de mis, de mis profes eh, la licenciada Gladys, eh, justo es mi vecina ahora y siempre que yo salgo al trabajo, pues nos saludamos con ella. Y, y eso para mí es importantísimo, ¿no? Verle a mi propia docente, eh, yo salgo al trabajo, ella ya está en una etapa de jubilación y, y podernos encontrar y saludar de repente. Realmente. ¿Alguna anécdota que, que vivió en ese tiempo de escuela, a lo mejor que de pronto perdió su... su sus libros, no presentó el deber, alguna, alguna de esas anécdotas importantes que le marcaron en la vida. Este algo, algo interesante y que creo que todos nos a veces nos ponemos a pensar, es que no hasta ahora trato no de yo pensarlo y, y, lo, y lo hago lo externalizo hacia los, los que nos están escuchando. Había una rivalidad no entre el escuela Ovidio de Crowley y el Eliseo Ari. Mm. En algún momento pasábamos entre colgados en la ventana, eh. ...en esta rivalidad con la otra escuela, ¿no? Uh -huh. Y ahora justo que, que uno vuelve, pues, a, a por otros motivos, ¿no? Vuelve, por ejemplo, ahora a la Escuela Ovidio de Crowley, es un centro de vacunación COVID. Uh -huh. Y yo he vuelto, pues, ahí porque formo parte también de estas campañas. Eh, y vemos que es una sola unidad educativa. Entonces, uh -huh. eh, yo bromeando con algunos compañeros decíamos, creo que las rivalidades terminaron, ¿no? Porque ahora es una sola claro. unidad. <risa> Sí, se, se terminó unificando estos dos espacios, aunque en esos tiempos pues eh, el, el niño pues con toda esa inocencia eh, vivía estas situaciones. Inclusive también me imagino que usted también fue víctima de los famosos apodos que en ese tiempo se manejaban, los, los seudónimos. Exacto, y creo que a veces algunos perduran hasta, hasta la actualidad, ¿no? Eh, sí. o conforme van pasando el tiempo. Por ejemplo, y, y se los cuento, eh, en este diálogo eh, a mí el seudónimo que se me había puesto desde la infancia y en mi propia familia es buba eh, buba y la mayoría de somos de preguntar y por qué le dicen a, a Leodán así no eh, tenía esa costumbre no de en algún momento de, de pasar en la tienda comprando chicles y uh -huh. habían estos chicles que se llamaban buba luz y, uh -huh. o sea, y no podía creo que pasar un día hasta que yo vaya a comprar aquello y, y desde ahí, pues, este hasta en la actualidad hay algunas personas de mi familia o conocidos, bien conocidos, que me dicen, buba, bubita, ¿cómo vas? Uh -huh. ¿Y cómo era su relación en ese entonces, pues, ya con sus hermanitos? ¿Cuántos hermanos tiene y cómo fueron creciendo su familia en sí? ¿Qué significado y qué recuerdos le trae? Yo creo que el, el, las personas que tenemos la fortuna de tener un hermano eh, mayor, pero contemporáneo. Bien, yo tengo eh, tres hermanos, eh, yo soy el número cuatro, eh, pero el primero en relación a mi persona somos, somos un año de diferencia, eh, Y José Luis, José Luis es mi hermano mayor, Y yo soy sí. el segundo, Leodán, y tenemos una hermosa hermana, Tatiana, es la única mujer de mi hogar, y sí. tenemos un pequeñito, tiene recién 13 años, eh, es mi hermano el último, eh, John Sebastián pero uh -huh. siempre los recuerdos van a quedar, yo creo que es por los por el tema de la infancia y los juegos que uno comúnmente realiza, eh, claro. de mi hermano, no eh, yo vivo en la actualidad en la calle Olmedo y Primero de Mayo, frente a la escuela Ovidio de Crowley, uh -huh. y toda mi infancia vivía acá en la casa de mis abuelos, eh, entonces acá había unos lotes inmensos, pero en ese tiempo como aún no había tantas edificaciones, construcciones, eh, había como lotes baldíos, y en este lote eh, pasábamos jugando todas las tardes con, con mi hermano y, y en las noches con los vecinos del barrio. no uh -huh. eh, Creo que inclusive eh, ahí con lo radiante que es el sol de Catamayo hemos tomado ese color característico entre mi hermano y yo. Doctor, eh, a propósito de los eh, abuelitos que hizo referencia, que son un tesoro para todos, eh, ¿qué recuerdos le traen eh, ellos? Porque sabemos que usted vivió, como ya lo dijo, buen tiempo bajo el techo justamente de, de estas personas maravillosas. Así que eh, conozco que ya no están, pero los recuerdos han quedado. Sí, yo creo que gran parte de, de lo que soy en la vida y sobre todo de lo que he aprendido en relación a valores es, es en relación a ellos, ¿no? Eh, mi abuelito Agustín Ruiz mi abuelita Rosa que, que, que lamentablemente ahora ya no están con nosotros pero creo que ellos nos enseñaron primero eh, tener esa valentía de afrontar cualquier reto y sobre todo eh, aprender que el trabajo es dignificante. Eh, yo vengo de una familia que nos dedicamos a la agricultura mis abuelos eh, tienen, hasta en la actualidad tenemos los una finquita en Vía el Tambo, en un sector que se llama juanes eh, hasta la actualidad tenemos los embríos de, de caña. no eh, Yo creo que lo que más eh, recuerdo en la vida y que hasta ahora lo, lo trato siempre de poner, eh, es el valor al trabajo que uno tiene que darle y sobre todo también el esfuerzo. no eh, uh -huh. Vean, Ramiro, Leonardo, algo que marcó mi vida era pues que, nosotros, eh, cuando yo salía ya en el colegio, yo estudié en el colegio primero en el San Juan Bautista, luego en el Emiliano Ortega, pero cuando yo salía del colegio tenía que, me dejaban unas monedas y yo tenía que salir a tomar la ranchera para irme al tambo. Eh, en ese tiempo había, nosotros le llamábamos la ranchera, comúnmente les conocen como chiles, en la actualidad ya hay unos buses que te llevan al tambo, pero yo tomaba la ranchera eh, y si salía a la una, doce y media del día, una, yo tenía que estar allá en las dos en la finca, y tenía que ayudar. Eh, teníamos o teníamos una fábrica de panelas, comúnmente conocida como la molienda, y uh -huh. teníamos que ayudar toda la tarde, y yo venía luego ya al final de la jornada, a las seis de la tarde, y ahí se me ponían a hacer mis tareas. Entonces, en este caminar, eh, en este trabajo forzoso ¿no? de la agricultura, uno comprende que, Primero, que se debe respetar muchísimo y valorar a las personas que se dedican a, a esto, ¿no? a la agricultura. Es a ellos a quienes les debemos un sinnúmero de, de cosas en la vida diaria. No, el hecho de alimentarnos ya es bastante. Eh, pero aparte de eso, eh, la importancia del estudio. Eh, en algún momento eh, yo a lo mejor ya me encontraba cansado y decíamos... Eh, que a lo mejor ya no queríamos seguir trabajando acá, eh, a lo mejor en la finca, porque realmente es forzoso, vean. Uh -huh. eh, Ramiro, Leonardo, las personas de Catamayo saben lo que es una siembra de caña. Eh, un ejemplo, nos tocaba el fin de semana uriar, botar la uria a, a la caña. Eh, 12 del día, el calor, la caña, tiene las hojas que te cortan las manos, claro. te cortan el rostro, y la uria te, te produce dolor, te arde las manos de eso. Ese recuerdo te, te, te lo trae a uno al contexto del valor del estudio también. Entonces, en algún momento a mi abuelo me decía, Leo, tienes que estudiar, porque si no estudias, tendrás que seguir trabajando acá. O sea, eso yo nunca lo voy a olvidar. Eh, y por ende, y aquel eh, refrán de, de, de las, que siempre pasa en el común de los ciudadanos, pues sí, es verdad, ¿no? Eh, un lápiz es más liviano que una pala. Y, claro. y lógicamente ahí la motivación del estudio y hasta la actualidad que yo continúo estudiando, Ramírez. De esa parte ya, después de haber salido quizá o dejado eh, el colegio y haberse proyectado a ser un profesional en, en la medicina, de esa parte vamos a hablar en, en un momento, vamos en este momento a visitar a nuestros auspiciantes y enseguida regresamos, doctor, para topar esa parte y a la parte profesional y lo que viene haciendo en pro del desarrollo de Catamayo. Volvemos enseguida. Así es, Leonardo. Seguimos entonces ya en esta segunda parte del de conversatorio con Leodán Ruiz, profesional en odontología aquí en nuestra ciudad de Catamayo y que no se ha quedado pues simplemente en los sueños, en, los, en las motivaciones de su familia, de sus abuelitos, sino que él dio ese paso más adelante para hacer realidad justamente esas motivaciones de sus papás, de sus abuelitos. Leodán, usted justamente en qué momento como que sintió ese deseo quizá o esa um, pasión por, por dedicarse a los temas de salud, ¿qué es lo que le, le, le motivó a esto? Sí, Ramiro, yo creo que desde ya adolescente eh, andamos con una inclinación hacia el área de la salud. ¿no? Eh, inclusive, si ustedes recordarán, antes de, para ir a la universidad a un área de la salud había que ser eh, afín a la carrera, de afín al colegio, no a la especialidad mm. en el colegio entonces en ese tiempo pues nos tocaba a nosotros eh, ser químicos biólogos para poder eh, especializarnos en químico biología para poder entrar a una carrera de la salud uh -huh. entonces desde ahí ya teníamos una inclinación previa pero hay, hay un recuerdo particular de, de mi carrera uh -huh. eh, Yo tengo a mi tío abuelo que ya no igual en paz descanse que yo le quiero con el alma mi tío abuelo Angelito eh, él eh, tenía un mecánico dental, así se los conocía a las personas que no estudiaban o, o la carrera de odontología, pero que practicaban empíricamente, si se puede ah, llamar yeah. así. Uh -huh. eh, y siempre llegaba a casa a visitar a mi abuelo, a mi tía abuelo, en este tema de, de ayudarles en el tema de las prótesis, eh, de su dentadura postiza. ¿no? Uh -huh. y, y, uno, y uno desde adolescente era tanta la curiosidad que llegaban con una maletita y había un montonón de cosas desde pinzas, desde masillas, desde unas como plastilinas. Uh -huh. y, y siempre yo como que era el asistente de, de, de, yeah. del mecánico dental de, de ellos. Y de ahí se me quedó esa idea grabada de, uh -huh. de, de ese gusto como querer aprender eso, uh -huh. aprender uh -huh. eso. Y bueno, luego ya pues eh, uno llega a la universidad. Yo estudié en la Universidad Nacional de Loja y antes eh, por el... <coughs> Hace muchos años atrás pues había que hacer el, el tronco general que se conocía. Claro. Eh, aparte de estar en el área de la salud, recién en el segundo módulo eh, uno tomaba ya el área que, que quería estudiar. Eh, uh -huh. En ese tiempo pues yo pasaba con todos los chicos de laboratorio, de, de medicina, de enfermería, de odontología y ya teníamos que escoger carrera. Uh -huh. Yo decía, bueno, me, me inclino por algo, pero ya en el primer año de universidad eh, y aquí es una experiencia para mí, una de las importantes en mi formación personal es que yo paso a hacer dirigencia estudiantil y sí. eh, me vinculo a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, como un militante sí. eh, al inicio, ¿no? Y, y aquí empezamos a, a, a mirar un poquito más allá de, de la profesión en sí. Uno entiende que más allá de la profesión siempre va, hay, hay personas que, que necesitan que se les brinde un servicio, una ayuda, y eh, sobre todo que, que se los vea porque a veces son personas que no no, no los ve el resto de la sociedad. Claro. Entonces decíamos, eh, la en el área de la salud, eh, los servicios de odontología son demasiado costosos uh -huh. y lamentablemente solo podían antes y en la actualidad cierto grupo solo pueden acceder los que tienen recursos. Y nosotros decíamos, tenemos que eh, apegarnos a esta carrera con el fin en algún momento de servir, de ayudar y que estas personas tengan acceso. no Entonces uh -huh. yo eh, en el segundo ciclo pues ya tomé la opción de estudiar odontología. Y ahí pues eh, Ramiro eh, lamentablemente, aunque la Universidad Nacional de Loja es una universidad pública, eh, uh -huh. eh, odontología era una carrera autofinanciada. Yeah. Es decir, que nos tocaba pagar una... Un, aparte de una matrícula, una mensualidad. Notación, eh, sí. y, era, y era demasiado costosa, extremadamente costosa. Yeah. Y mi familia, de muchos casos recursos, pues era la limitante. no y Yo recién claro. en el segundo ciclo eh, quería estudiar eso, pero no habían los recursos. Claro. Entonces, y llegó un momento tal vez en que, en que por esa situación como que quiso dejar tal vez la, la carrera. ¿o hubo... ¿Una preocupación por ese asunto también? Eh, ese facto era tanto eh, el interés mío personal, que yo eh, había primero optado por, por el, como en el primer ciclo era doble jornada de vivir en Loja. Y en Loja uno ya como que es más curioso de todo. Y lo primero que hice cuando me enteré que era autofinanciada, mi primer pensamiento es voy a sacar un crédito, ¿sí? ¿Sí? Y yo mismo, personalmente, acudo al Instituto de Créditos Educativos, al yete que se conocía comúnmente, y pregunto y le digo, bueno, quiero estudiar esto, necesito un crédito. Y dice, sí, necesitas un garante. Le pido a un tío por parte de mi mamá, a quien yo sí le debo muchísimo, en Darwin Paladines, toda la vida le voy a estar agradecido. Él eh, me dice, Leo, yo te apoyo como un garante, hácalo al crédito, y con un crédito estudiantil yo puedo acceder a una carrera, eh, que lamentablemente era costosa. ...inclusive en el tema de instrumentos... ...insumos, uh -huh. equipos... ...era demasiado claro. costoso... ...pero ahí había un reto inmenso... ...Ramiro, Leonardo... ...el reto era pues que cada módulo... ...yo tengo que acercarme al Instituto de Créditos Educativos... ...presentar mis notas de aprobación... ...de aquel ciclo... ...para que uh -huh. se me pueda hacer... ...el desembolso del rubro del siguiente ciclo... Uh -huh. ...si es que no hacía eso... ...mi crédito era suspendido... ...y me daban pocos días para pagar... ...todo lo que me habían dado... ...entonces claro. el reto era ese no estudiar o estudiar pero siempre lo hice con gusto con pasión pero siempre también hubo este este pensamiento de que tengo que llegar con una certificación al final del ciclo porque uh -huh. me están eh, apoyando con un crédito educativo que lógicamente luego tengo que tuve que pagarlo uh -huh. y, pero ese era otro reto adicional que tenía para ser ser buen estudiante claro y en ese en ese lapso eh, doctor ya con algunos conocimientos ya eh, obtenidos eh, quizá llegó un momento también en que usted pueda relacionarse o ver la forma de apoyar, de ayudar a la gente eh, a través de, de estas prácticas que también hacen ustedes como estudiantes. También tuvo esa, esa oportunidad, nos estaba contando, doctor. Sí, Ramiro, justamente en la Universidad Nacional de Loja una de sus características era la vinculación con la colectividad. Y en el área de la salud era el contacto con los usuarios, eh, con los pacientes ya. Entonces, uno después del cuarto o quinto módulo eh, ya estaba en capacidad de ciertos tratamientos, al menos lo que es promoción, prevención, poderlos brindar. Y con este grupo de grandes seres humanos que conformábamos la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, nos pusimos un reto. Era un reto juvenil, pero era un reto de formación personal. Que cada ciclo que terminábamos, buscábamos un lugar, una comunidad dentro del Ecuador, dentro de nuestro país, y salíamos a hacer ayuda social. Apenas acababa el ciclo. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias más gratificantes de formación personal fue, por ejemplo, haber visitado Salinas de Guaranda. Acá uh -huh. habían comunidades indígenas en las partes más lejanas y comunidades que lamentablemente los servicios de salud no llegaban. Uh -huh. Íbamos cuatro médicos, cuatro enfermeras, cuatro odontólogos, eh, cuatro laboratoristas, con todos los equipos con logística de la propia universidad, y, y llegábamos a estas comunidades, entonces allá pasábamos, yo me recuerdo que en Salinas de Guaranda Pasé 15 días, eh, era un frío inmenso, eh, te, nos tocaba dormir eh, en, en unas carpitas Porque estábamos en comunidades bastante alejadas, uh -huh. pero fueron, los, fueron eran cada 15 días eh, Realmente que uno volvía con los pies en la tierra, lo digo yo Entendiendo que en el país hay grandes desigualdades y que está en nosotros como profesionales poder colaborar y ayudar a que estas desigualdades o estas brechas que existen en nuestra sociedad cada vez sean más cortas. Entonces eso, Ramiro, yo yo como experiencia personal eh, siempre la voy a tener presente e invitar igual a, a las personas. Siempre hay una forma de, de poder llegar al resto con, con ayuda, ¿no? Eh, siempre desde nuestro escenario donde nos encontramos lo podemos hacer. Doctor, usted siempre pensó en dar un paso más adelante, en seguir preparándose, estudiando, y también tiene algunos, eh, un diplomado o otros estudios que quisiera que nos cuente, porque de alguna forma todo esto también fortalece el conocimiento, pero también la fo a la parte humana y lo hace más solidario. Y, y esto le ha llevado también a prestar servicio en el, área, en el área pública que ahora mismo está desempeñando, doctor. Sí, este... Bueno, yo me gradué en el 2012 en la Universidad Nacional de Loja, mi carrera de pregrado es odontología, eh, y todos los del área de la salud eh, hacemos un año de servicio rural. Entonces, y eso también es una experiencia agradable, uno cuando se sortea en la rural, al menos nosotros ubicábamos un espacio donde podamos prestar los servicios. A mí me tocó en la Tingue, que es parroquia del Cantón Olmedo, pero que forma parte del distrito de Catamayo, Olmedo y Chahuapamba. Y acá eh, yo presté mis servicios, luego roté hacia Chahuarpamba, luego bajé a Catamayo, y así sucesivamente. Y, y en este contexto uno entiende, ya cuando uno ya llega al servicio público, eh, luego de haber terminado mi, mi año de salud rural, me dan la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Salud Pública, primeramente como contratado, luego con un nombramiento. Y en este caminar ya dentro de la institución eh, de este querido... Ministerio de Salud Pública, eh, a uno le dan, eh, uno empieza a ver que no basta solo con la voluntad de los servidores públicos. Por más buena voluntad que tenga un médico, eh, por más buena voluntad que tenga una enfermera en ayudar, si el contexto, lo que lo rodea, el área administrativa, no le provee de, de insumos, de medicamentos, de equipo, de una área eh, donde él pueda prestar un buen servicio, por más uh -huh. esfuerzos que tenga va a ser bien complicado. Y es aquí donde Ramiro entra el tema de la administración en salud. Y nosotros decíamos, dentro del servicio público se necesita gente formada en administración en salud. Eh, inclusive eso fue una política de, de gobierno en los años anteriores, que se necesita ya profesionales de la salud que se formen en el área administrativa uh -huh. dentro de salud. Y ahí pues eh, yo fui una de las personas que, que opté por, es, por hacer estudios de posgrado, ¿no? Eh, hice mi maestría en la Universidad Técnica Particular de Loja. En este tiempo las maestrías duraban dos años y tocaba poner un esfuerzo porque era semipresencial. Me tocaba estudiar eh, sábados, domingos durante dos años. Y, y es duro, ¿no? como uno, uno como joven, ¿no? Un profesional que está en la etapa de su juventud y a veces uno piensa como que el fin de semana uh -huh. eh, se lo puede dedicar a otras cosas no pero eh, durante dos años le dedicamos a, a formarnos ¿Tuvo que prohibirse algunas eh, pequeñas diversiones en ese entonces, doctor? Sí, yo yo creo que sí inclusive vea que en algunos momentos había algún paseo familiar y yo no podía porque tenía que estar en clases a veces te llevan mis amigos, se me ocurre a la playa y a mí me tocaba estar en la, en la UTPL en Loh, eh, durante dos años fue pero fue algo que, que uno entiende que hay grandes sacrificios porque van a haber grandes beneficios, que más allá del aspecto personal, van a haber uh -huh. grandes beneficios porque en algún momento se va a presentar la oportunidad. Cuando yo digo que se presenta una oportunidad, lo que nosotros tenemos que hacer es responderles con preparación. Vea, Ramiro, en el 2017, Leonardo en el 2017 se me presenta la oportunidad de dirigir ya un distrito de salud, un distrito de salud que estaba conformado por tres cantones, donde habían 12 centros de salud y donde éramos más de 190 profesionales al cual yo pertenezco hasta en la actualidad. Y tenía recién 29 años y yo ya estaba como director distrital de salud en ese entonces. Pero mm -hmm. lógicamente ya tenía la, la, la formación y la preparación dentro de esta área. Eh, primero ya tenía los años de servicio dentro de la institución, conocía el escenario, conocía el lugar, y aparte ya estaba terminando mi etapa de formación eh, en gerencia en salud para el desarrollo, que es salud pública. Entonces, uh -huh. eh, creo que fue el complemento y de esta, desde esta área eh, se pudo ayudar muchísimo. Lo, lo más, el recuerdo así resumido, más grande que tengo cuando yo estuve en la dirección distrital de salud, es el tema de haber implementado la estrategia médico del barrio. Eh, el objetivo era es, esas en la actualidad, acercar los servicios a las personas que no pueden llegar a, a un centro de salud. Y ahí sí que caminé tres cantones, Catamayo, Olmedo y Chahuapamba, sin descanso, barrio por barrio, casa por casa, y eso también fue parte de mi formación. Eh, buscando a las personas con discapacidad, los adultos mayores, eh, enfermedades catastróficas. Uno por uno, buscándolos casa a casa, eh, teníamos un chaleco característico que era verde con amarillo, fosforescente, y tenía que llegar la salud a esa casa, a esa vivienda. Eso, Ramiro, dentro de la formación de, de mi maestría en sí. Actualmente, el doctor está prestando sus servicios en, eh, en lo que tiene que ver el centro de, de salud acá en Catamayo, en Catamayo bueno, dentro del Ministerio de Salud Pública, pues está acá en Catamayo. Cuéntenos cómo es esa relación que usted tiene, quizá brevemente la, la actividad que realiza a diario en relación a su trabajo y con la comunidad. Sí, yo creo que eh, en la vida uno tiene que tomar eh, un rumbo, un camino, y a veces es en el contexto de tomar una decisión. Para las personas que nos hemos formado en pregrado en odontología, a lo mejor el sector privado es una área económicamente rentable, eh, pero sin embargo para las personas que igual somos de la área de odontología y que hemos escogido el servicio público, entendemos que desde acá se puede generar servicios a un gran número de población que lamentablemente a veces no puede acceder a los mismos. Uh -huh. Entonces, eh, Ramiro, yo justo ahora eh, en noviembre cumplo nueve años en el Ministerio de Salud Pública y estos nueve años he podido servir... Eh, específicamente al Cantón Catamayo, trabajo en el Centro de Salud Tipo C de Trapichillo y cumplo una jornada de trabajo, el le cuento el día de hoy, por ejemplo, eh, yo ingreso a las 7 de la mañana, ingreso, vamos a mis casilleros, nos colocamos los uniformes, ahora estamos en una etapa complicada de bioseguridad, tenemos que colocarnos el traje, el visor, doble mascarilla, todas las medidas de protección eh, y entramos a trabajar, pero esta semana ha sido muy gratificante. Hay proyectos de, de ayuda social. Eh, por ejemplo, esta semana tenemos que brindar servicio a personas con discapacidad. Aparte de, la, de los turnos a pacientes o usuarios que demandan el servicio, estamos con este grupo prioritario. Y atender a un usuario que no te escucha y tú eh, intentar eh, explicarle algo, cuidar de su salud bucal, atender a una persona que no te ve, atender a una persona que tiene discapacidad intelectual, atender a estas personas realmente esto te, te, te forma como ser humano y es eso el servicio público no poder eh, hacerlo con muy buena voluntad eh, a eso y bueno pues uno al final de la jornada eh, procede a retirarse eh, a nuestros hogares y el día de mañana igual tengo que estar ya listo para prestar una nueva jornada en un centro de salud de Tratuchillo se repite en la actividad diariamente. Eh, doctor, ¿cuál es la inspiración máxima que usted tiene? ¿Cuál es aquello o aquella persona que le da esa fuerza día a día para seguir adelante por sus sueños? Yo creo que siempre van a ser, eh, primero, eh, la familia, ¿no? Eh, yo soy muy hogareño, si cabe el término. Eh, siempre es eh, verle a mi familia que... Que esté bien, ¿no? Que esté contenta que Siempre para ellos eh, A mí en algún momento No me gustaba que Y no me gusta hasta en la actualidad Que tomen como un punto de referencia a mi persona Pero verlos a ellos, que uno es el, el orgullo Ve a Ramiro, ayer por ejemplo Mis tíos estaban contentos porque yo venía A esta entrevista eh, Y eso para mí es gratificante Y eso para mí es motivante Poder trasladar ideas a, al resto de la gente Otra de mis mayores Motivaciones Siempre va a ser mi hermano menor. Eh, eh. Cevitas, yo le digo Cevitas, se llama John Sebastian. Eh, él, eh, cuando él nació yo tenía recién 20 años. Entonces es como igual un, un hijo adoptivo para mí. ¿no? Eh, siempre voy a tratar de, de lo, lo poco que yo tenga, igual ofertarle, brindarle a él. Y si es que yo sirvo de ejemplo que también sea para él. Eh, es mi hijo adoptivo, digo, porque igual Ramiro en la actualidad uno tengo yo niños y niñas. Y entonces es esa es la motivación siempre, siempre pero con, con esa fortaleza también. Por más fortaleza física que tengamos, por más conocimiento académico, uno necesita una fortaleza espiritual. Y aunque a Leodán Ruiz no lo vean en la, en la caminata, a lo mejor en la primera fila de la misa del domingo, soy una persona católica que, que, que toca de despertarse y persinarse, porque que, que esa es la fortaleza espiritual que necesita todo ser humano, los que somos católicos en le le el doctor, como catamayense, ¿cuál sería su mensaje y tal vez su anhelo por esta tierra que lo vio nacer, crecer? ¿Qué es lo que quisiera que un momento no muy lejano se diera para Catamayo? A ver, eh, yo para Catamayo, porque lo quiero con, con el corazón, lo primero que deseo es que se dignifique la política. Eh, una de las áreas de, que más me agrada en la vida es eh, hacer política, ¿no? Eh, no somos políticos, eh, somos gente que queremos hacer política. Le contaba a Ramiro en algún momento que yo fui en la universidad, vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, con sede en Loja. Tuve una formación desde esa área, ¿no? Y después de haber salido de allá, también tuve una formación de dirigencia partidaria en algún momento de, dentro de nuestro cantón. Eh, actualmente, inclusive, tenemos un grupo de jóvenes, se llama Jóvenes en Acción, a quienes sí les envío un abrazo inmenso. Soy malo para recordar siempre nombres, pero Marco, Carmita, Cisela Jonathan, Estefanía, Patricia, Julito, discúlpeme que olvido los nombres, pero es un grupo de jóvenes que que están ahí trabajando y guerreando. A lo mejor somos visibles, pero estamos ahí en aquella familia que le falta algo. ¿Por qué digo dignificar la política? Porque necesitamos gente de rostros a lo mejor conocidos, de rostros no muy conocidos, pero que empiecen a dejar rastros, como dice su programa. Pero estos rastros tienen que venir acompañados de dos cosas. La primera es conocimiento. Y lo segundo es con una gran vista de valores, para poder hacer política, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo primero que, tiene que tenemos que lograrlo nosotros, eh, como ciudadanos, es dignificar la política, ¿no? Esa palabra que a veces cuando uno escucha política, se imagina lo peor, pero lamentablemente por las personas que nos representan. Pero no basta con la queja, Ramiro, Leonardo, eh, no, no, no basta con esa queja. Si algo no nos parece, tenemos que actuar. Y ese actuar primero está en la formación, y lo segundo es en generar, dirigencia eh, Yo una de las dirigencias que más respeto y admiro es la dirigencia barrial. Por ejemplo, en la actualidad conformamos el Comité Pro Defensa de la Salud y la Vida. Y aquí están todos los líderes barriales de nuestro cantón. Y verle, por ejemplo, a los compañeros de las canoas, verlos a los compañeros de La Vega, verle a Rosita Maza, y verlos a los compañeros que están peleando por intereses colectivos. Eh, eso es importantísimo es eso lo que nosotros necesitamos. Y yo, de una u otra manera, soy parte de ellos. Soy parte de esa dirigencia que trata de que los servicios públicos respondan a la ciudadanía. En este caso, en el grupo de jóvenes, tratamos de ayudar con lo poco que tenemos a, a determinadas familias o personas. Y, y en lo personal, vean, una de las, de las de lo que le falta a Catamayo también para construir Cantón es hacer buena comunicación como la que usted realiza, Ramiro, como la que usted realiza, Leonardo, eh, porque lamentablemente eh, gran parte de la sociedad se deja llevar por lo que los medios de comunicación exponen a la ciudadanía. Y eso en nuestro cantón actualmente está pasando y está golpeando muchísimo. Eh, por eso, primero mi admiración y respeto eh, a esta área de la comunicación, Ramiro me decía, le ha estudiado un diplomado en comunicación política, porque nosotros queremos entender que, cómo se maneja esta área, porque en algún momento queremos llegar a la ciudadanía en poder trasladar un mensaje de forma adecuada. Si el comité, por ejemplo, ProDefensa, necesita decirle a la ciudadanía que se está vulnerando el derecho, no basta con la voluntad, necesitamos saber cómo comunicarlo. Entonces, sí, es otra de las áreas. Y, y finalmente, pues, aspiramos para Catamayo. Eh, lo primero, que se lo vea como ciudad. Eh, ese es mi gran sueño. Que tenemos que entender y comprender que Catamayo ya es una ciudad. Uh -huh. Que Catamayo necesita eh, una visión a largo plazo. Eh, no se trata de que yo soy autoridad cuatro años y viene la otra autoridad. Eh, derrumba todo, solo por el ego que tienen. No respetan uh -huh. lo ya planificado. Eh, y no tienen una visión a 15, a 20 años, eh, Ramiro, Leonardo, la vida está llena de procesos, la administración pública es un proceso, el crecimiento de Catamayo tiene que vérselo con una visión de procesos a largo plazo, no podemos pensar que en un año van a cambiar ciertas realidades, pero si no empezamos sí. ahora, no, no lo vamos a poder lograr cambiar, entonces nos uh -huh. corresponde a nosotros, los ciudadanos comunes, nos corresponde primero involucrarnos, en la toma de decisiones públicas, lo segundo en formarnos y lo tercero en actuar y no solo quedarnos en el discurso, una de uh -huh. las frases que nos debe eh, siempre a los ciudadanos es mover eh, y que tenemos que tenerla siempre en nuestro pensamiento es que tenemos que pasar del decir al hacer, Eso sea, es doctor. importantísimo, hay muchísimas personas uh -huh. que hablan maravillas en política, en administración, pero que no han hecho nada entonces, uh -huh. yo sí les invito eh, a pasar de la, del decir a la sede. Así es, doctor. Muchísimas gracias por ese mensaje, por eh, lo que nos comenta últimamente. Efectivamente, hay que irnos de, de las palabras a la práctica y es lo que nos hace bien para todos. Doctor, eh, muchas gracias de verdad por habernos acompañado, por haber eh, conversado con nosotros en este programa. Estamos muy agradecidos por ello. Le deseamos mucho éxito en todo lo que se ha planteado, en sus proyectos, en lo que viene realizando en beneficio de la colectividad catamayense a nombre de este programa escenario queremos agradecerle una vez más por habernos acompañado el día de hoy sí Ramiro Leonardo este mi agradecimiento es inmenso hacia ustedes Mira, uno cuando trata de contactar a un familiar a un amigo a veces crea una reunión de su y cuando ustedes me enviaban esta invitación eh, yo yo veía algo muy semejante no esa conversación con personas que que nos conocemos, ¿no? Yo les quiero desear el mejor de los éxitos a ustedes, he seguido mucho su, sus entrevistas, eh, felicitarles por el tema del noticiero al mediodía que están realizando, que hay ciertas noticias que o ciertas personas que necesitan que se les dé voz y si ustedes lo están haciendo. Así que yo quiero a sus órdenes, pero sobre todo quedo agradecido por el espacio que ustedes me han, abierto. Me han brindado y que Dios me los bendiga y un abrazo fuerte. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Amigos, gracias también a ustedes por habernos visto. Les invitamos mañana, estaremos con otro invitado a las 18 horas con 35 minutos por este canal. Que tengan una feliz noche. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Escenario. Rostros que dejan rastros.